En México la libertad de expresión desde hace años es casi inexistente. La crítica social, e información verificada, investigada y respaldada está siendo censurada en este país. No solo podemos verlo en el caso de Carmen Aristegui y su equipo de periodistas e investigadores, sino también en Gregorio Jiménez, Moisés Sánchez, Regina Martínez, Manuel Buendía y miles de periodistas más que han sido silenciados abruptamente y en algunos casos asesinados. En la Constitución mexicana los artículos 6 y 7 garantizan el derecho a la libertad de expresión e información. Los medios masivos de comunicación se han visto obligados a omitir y hasta callar información por órdenes de ciertos grupos de poder con la intención de mantener desinformado al pueblo para controlar a las masas. En la nueva ley de telecomunicaciones establece el derecho de las audiencias a exigir por medio de un tribunal la diversidad de contenidos, así como de diferenciar la información noticiosa de la opinión de quien la presenta. Desde hace unos días existe un vacío por las mañanas en México, en el cual se mostraba un periodismo responsable, donde se mostraba la verdad, cosa que a muchos les resultó incómodo. Conocer la verdad es nuestro derecho como ciudadanos y es responsabilidad de los periodistas informar los acontecimientos como son. Te invitamos a sumarte este 23 de marzo con la Acción Global en Apoyo a la Libertad, difundiendo este video con el hashtag MéxicoWantsAristeguivac, porque Carmen, te queremos de regreso.